So fresh, so flex Porque subimos el nivel Me quieren tirar No van a poderse, van a joder Ok So fresh, so flex Porque subimos el nivel Me quieren tirar No van a poderse, van a joder Mi vaso por pura Me murmuran que calo Para derribar a todos los que Que me quieran ya bajar Que no la mano, O voy a pisar Cuando yo te la cima Su cara me voy a cagar y si jamás me la quitarán Como Pablo Escobar Prato, aplato, pra, plomo Tamos para pagas Para fusilar a todos los Que me quieran, ya baja Que no podrán más Lo voy a pisar Lo voy a encontrar Lo voy a aniquilar No puedo cometirlo Lo voy a encontrar, ¿ok? Endemoniado, contigo ya he acabado Mis roban cabronado A mí nadie me ha parado Te subes al reino y te he dejado caos De mis cosas tú a todos le has contado Pero yo sé de vivir tú eres Subirse a ring, vete y felite, mi te lo digo una vez, no lo pienso repetir Que si hablas me van mí Te vas a arrepentir, oh shit Sigo así, sigo tranquilo Con flow de capito, a tu sosraperito Métilo de sano si y ramen tu voz en el para pariendo Yo vengo de la trine, conocer conocen en toda la town Se corriste con los peces, no va a haber respawn En eh, pelea contra mí, saben que el resultado es en vano Mi flow va envenenado, ya saben que todo fresh ha llegado, ey So flex, porque su bimonibal me quieren tirar no van a poder se van a joder, ok. So fresh, so flex, porque su bimonibal me quieren tirar no van a poder se van a joder, ok. So fresh, so flex, porque su bimonibal me quieren tirar no van a poderse van a joder, ok. So fresh, so flex, porque su bimonibal me quieren tirar no van a poderse para van a joder, ok. Esto ahora quiero ver todos esos papelitos que me tienen que ir por los comentarios. Me los paso por un huevo <ríe> fresh. Santa